Es correcto, y de hecho este también existen unas leyes ya para ese tipo de interacciones que le llaman eh, leyes universales de conservación, bueno hay unas en la robótica, esas leyes eh, pues impiden básicamente que se supuestamente se vuelvan contra sus creadores, contra la vida misma o pues, en sí a que se sobrescriba, ¿no? Eh, hay algunas cuestiones como, por ejemplo, dentro de la ciencia, aquello que le llaman lo prohibido, como cuando se hizo por primera vez la clonación de una oveja, por ejemplo. Muchos organismos internacionales llegaron a, a salvaguardar que no se hiciera este tipo de experimentos con humanos. Pero obviamente eh, pues se sabe que, por ejemplo, ya en China ya se tienen por ahí eh, un par de, de mellizas, me parece, o como le llaman? Gemelas. De, que ya son unas eh, bebitas clonadas y modificadas eh, genéticamente ¿no? entonces eh, realmente la legislación que puede tener el humano sobre estos temas pues también se ve coartada con la mala fe de algunas personas que pueden llegar pues a tener este conocimiento hay quien ha hecho incluso experimentaciones de control por ejemplo de cucarachas, de escarabajos de ratones eh, con un chip implantado en su cerebro, le pueden dar instrucciones eh, muy simples que las va a ejecutar. ¿no? Es, es al respecto de también lo que se le llama inteligencia. Hay un debate muy importante en el cual obedece a que si realmente necesita una programación, no necesariamente es inteligencia, porque la inteligencia pues, denota una, en primera una decisión de, y capacidad de aprender, otra, un tipo de memoria como la, la que tenemos los humanos, que realmente eh, se supone que es muy superior a la de una máquina convencional. Eh, también habla de, de que, por ejemplo, las inteligencias artificiales no cuentan con propia creatividad, sino obedecen a esto que dice Néstor, ¿no? De una base de, de aprendizaje que previamente tuvieron, eh, pueden ofrecer un resultado distinto, pero no necesariamente es, es algo creativo como el que tenemos nosotros, ¿no? Si nosotros eh, funcionamos, por ejemplo, con palabras claves, el jueguito ese, ¿no? De que vas creando una historia con dibujos a partir de que dices una palabra y vas haciendo toda una historieta en la hoja, ¿no? De el gato con cuerpo de ballena este, llegó al puerto de, de la casa de mi abuelita y cosas que pueden ser como disparates, Dentro de, de, esa, de esa cuestión de la programación, también puede ser un resultado de este desorden y de la lógica que pues, realmente no puede presentar este tipo de programaciones en muchas ocasiones. Va casado directamente con la robótica, pero interaccionan otros eh, componentes, eh, principalmente mecánicos, que reciben órdenes distintas, a diferencia de algunas órdenes que reciben en los programas. Se habla mucho de la inteligencia artificial que realmente hoy la tendencia es programarlas en Python. Algunas librerías que mencionaban por ahí de tanto que liberó Google como eh, Amazon y librerías abiertas que también han ido modificando los distintos programadores que están inmersos en este sentido, en los cuales pues principalmente eh, se abordan este tipo de relacionamientos que es como una base, ¿no? Se habla incluso de la robótica que tiene como procesos muy cerrados y una, una empresa, por ejemplo, Toyota, que hace robots contra Honda, que también hace un tipo de robots, esa información no la comparten entre ellos, sino incluso el mundo de la robótica podría ser mucho más efectivo y a hoy día podríamos tener, no sé si servidumbre o robots de apoyo para hacer ciertas tareas, como ya pasa en ciertos lugares de, de Japón, en Asia, principalmente, donde se ve este tipo de avances, que son muy fans de, de la robótica, que va muy de la mano programada con este tipo de inteligencia artificial. Y bueno, ahora ya tenemos a, a la mano, incluso, por ejemplo, las, las estas aspiradoras que parecen, eh, bueno, que son como un disquito así, un pastelito, que andan por toda la casa, pues aspirando y barriendo. ¿no? Tienen sensores de proximidad. Eh, Sensores como para no caerse por las escaleras, eh, lo combinan mucho con la programación para llegar a ese fin que menciona Néstor, de su, de su acción programada o de su fin, eh, utilidad en específico para poder eh, pues funcionar de esa manera. Hay muchas eh, cuestiones eh, al respecto del, de lo que es la inteligencia artificial también, con respecto a la brecha que se tiene del pensamiento eh, Hollywoodense al respecto de lo que piensa la gente del, de a pie, ¿no? del mundo real, que, que estas es, pues podrían llegar a ser incluso pues peligrosas para el humano. Eh, ya lo dice incluso el, el cuate, el compa Elon Musk, que le tiene mucho miedo a ese tema de, de la inteligencia artificial, precisamente por esta cuestión. Hay teorías que se muestran, o se han mostrado desde hace años, eh, por ejemplo, de los robots nanobots que se comen, por ejemplo, las, eh, las manchas de petróleo en los derrames marinos. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacen esos robots? Eh, teóricamente pues van contra una molécula del petróleo, se la comen y a partir de eso eh, generan el material necesario para duplicarse y genera otro robotcito que se come la molécula de petróleo y se duplica y así sucesivamente hasta que se acaba la mancha de petróleo. Pero si, por ejemplo, una falla en la programación de esos eh, robots eh, fueran directamente, a lo mejor, por un elemento del plástico que se genera a través del, del petróleo, un derivado del petróleo, que se pudieran seguir a una cadena mucho más extensa de reproducción y replicación, hasta volverse pues, un mal infinito, ¿no? llegar a la inmensidad del, del espacio del universo y comérselo por completo. Digo, es, es una... Eh, fantasía tal vez es una probabilidad mínima en billones, trillones, cuatrillones de posibilidades que pudieran surgir de ese tipo de teorías pero pues se tiene mucho en tendencia esto, ahora la, la nanotecnología y la robótica se apoyan mucho de esto al respecto incluso la las empresas manufactureras las empresas automotrices eh, echan mano de este tipo de tecnologías combinadas con la robótica eh, pues para tener más eficiencia en sus procesos que llevan a cabo en la elaboración de sus productos. Eh, realmente, pues amigos, les contamos, eh, no, hay, no, no sé si al momento habría que temerle algún tipo de programación en específico que pudiera tener eh, a decir que un robot o algún tipo de inteligencia programada en una computadora Tomara la decisión incluso, por ejemplo, de activar un misil, una bomba, eh, alguna cosa totalmente distinta o peligrosa para el humano. Creo que está bastante lejos. Es, es más susceptible a que siempre in, influya un humano en la toma de esa decisión como para pues, causarle daño a la humanidad. Realmente estos temas, por ejemplo, de, de las películas Ex Machina, eh, inteligencia Artificial, la misma Inteligencia Artificial, así se llama la película, ¿no? eh, o incluso Terminator, que era muy sonado el tema de la inteligencia de la robótica en ese entonces, eh, pues muestran un escenario apocalíptico, sí, pero realmente hace falta más integración, digo, creo que al día de hoy sí tenemos una red mundial de integración, por ejemplo, en la nube con servidores, con el internet la comunicación en todos los continentes con todas las ciudades excepto con china por ahí que tiene muchos firewalls y barreras que te impiden navegar a veces en su propio internet porque ellos tienen su propia parte del internet en el mundo sus propios facebook su propio hotmail su propio todo ellos han eh, procurado construir un mundo paralelo totalmente a lo que Occidente y otras partes del mundo quieren hacer en integración con este tipo de, de tecnologías y también de control de las masas, ¿no? Precisamente, eh, por ejemplo, también Rusia tiene por ahí este tipo de candados supuestamente más liberados, pero pues sabemos todos que, que el gobierno ruso pues es totalmente distinto al que nos quieren venir a, a pintar. Eh, bueno, es la versión que también nos cuenta Occidente, ¿no? Estados Unidos, el OTAN, ya sabemos qué, te, qué temas traen por ahí todavía en la guerra que sigue todavía presente. Espero incluso en estos días una batalla ahí algo grande por esta defensa, eh, esta defensa de estas ciudades que nombraron como eh, colonias independientes de Ucrania. Y pues precisamente ahí se espera... Una masacre, ¿no? Una, un tipo de defensa que nunca se, antes se ha visto y que incluso ya el comandante que puso Putin a cargo, pues eh, se habla que era el carnicero de Siria, ¿no? Desde ahí vemos. Y, y bueno, ¿realmente qué, qué es lo que nosotros necesitamos? Si usted, amigo, amigos, están interesados en estudiar este tipo de temas, o incluso, bueno, hay dos vertientes, ¿no? Los programadores que hacen inteligencia artificial y los eh, estudiosos que desarrollan más algoritmos para que esa inteligencia es, exista. Esas son como las dos principales ramas. Obviamente, pues tienes que ser muy ducho en las matemáticas, las mates, cálculo integral, diferencial, eh, álgebra, no sé qué otro tipo de matemáticas se necesiten, pero tienen que ser matemáticas muy avanzadas, ¿no, Néstor? El cálculo vectorial es una cosa ridícula porque... ...por ahí del cuarto semestre de la preparatoria... ...bueno, en el bachillerato se ve cálculo vectorial... ...y es una, es una rama de las matemáticas... ...y dices, güey, no entiendo qué es un gradiente... ...no entiendo qué es un... ...o sea, todo ese tipo de cosas... ...y se usan al momento de hacer los cálculos en, los, en las cimas... ...y en los valles de un reconocimiento de un rostro... ...o un reconocimiento de una firma... ...así de escrita, pues... ...entonces, en ese momento, el cálculo vectorial... Que es una de las ramas de las matemáticas Peor que el binomio cuadrado perfecto O sea, el binomio cuadrado perfecto es para entrenar Que estés ahí sentado y que aguantes Estar ahí con las matemáticas, ¿no? Pero el cálculo vectorial es una cosa Ridícula porque habla de Gradientes radiantes y Valles y no sé qué, y no sé si han visto Hay unas como tablas en las que Nada más se ven unos como círculos y Se ve de un color y luego de otro Eso es cálculo vectorial Entonces, abstracto Súper abstracto porque no habla de volúmenes, no habla de de, de, de, de de áreas como convencionalmente lo hacemos, sino va con derivadas, con integrales, con un chorro de cosas hacia dónde van estas diferentes, eh, se me olvidan los nombres, de ese tamaño es el cálculo vectorial. <risa> O sea, no, no recuerdo bien los nombres, pero sí es un ejemplo muy claro de lo que podrían necesitar. Esto, por ejemplo, la gente que hace cosas con OpenGL para programación de vectores o de programación de polígonos, la gente que ya haga cosas en 3D va a saber de lo que estoy hablando. Tiene que hacer este tipo de cálculos porque además no solamente es eh, dibujar la esfera, dibujar los, los rostros en no sé qué, tiene que calcular las físicas ¿Por qué? Porque si, supongamos que dibuja Un rostro, si no calcula La gravedad, si no calcula No lo sé, la presión atmosférica En lugar de ser un rostro as, así va a, ser un, va a estar así, ¿no? Y el comportamiento al momento de hablar Y ese tipo de cosas, pues, se, ven, se ven cosas Muy raras Ese tipo de cosas eh, se tiene que Previamente haber Precalculado, un ejemplo Super básico, al, hasta El FIFA creo que el, no sé, creo que era el 2008 2018, perdón uh -huh. La pelota sigue cayendo como si fuera una piedra no, no, no bota Ni hace cosas que haría una pelota normal ¿Por qué? Porque es muy difícil Emular los comportamientos neumáticos De que tiene una pelota al momento de botar Y más Esas pelotas que son para Funcionar en condiciones idealizadas ¿Qué quiere decir condiciones idealizadas? Pues es un material de cierto Calibre, está inflada A determinada presión eh, tiene nitrógeno, en lugar de llenarla con aire común así de una compresora la llenan con nitrógeno, creo, la pelota de los futbolistas profesionales más ligeras, entonces, ¿no? ajá, y todo, todo ese tipo de cosas, entonces cuando la física de la pelota en, en, en los juegos, por ejemplo de FIFA, es, cae la pelota y los más observadores hemos notado de que la pelota que tiene que hacer así tun, tun, tun, tun, tun", hace tum, tum", y se va, pero lo hace muy cuadrado porque no emula bien la cantidad de, de Senoides, senoides, que Madre. tiene que hacer para hacer este movimiento que haría de forma natural una pelota que está rebotando. A ver, aquí está la pelota, y por ejemplo, ahí cuando rebota, ese movimiento tan así que hizo la pelota es muy errático, es muy caótico. Y los patrones en matemáticas, los patrones en, en programación, a diferencia de un movimiento fluido, pues son muy. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Entonces tienen que utilizar este tipo de matemáticas y no solo el cálculo vectorial, ya que calcularon los vectores, ya que calcularon la gravedad, pues sorpresa, ahora tienes que calcular en un método numérico la cantidad de veces que se va a repetir, ¿por qué? Porque si no lo haces, pasa lo que estoy diciendo, Se ve el movimiento se ve así como muy muy cuadrado, muy, este, muy duro, muy, pues, sí, o sea, muy, muy acartonado cosa que se está este, logrando, se está evitando ya con las eh, que si lo hacen con más frames, por ejemplo, lo tratan de hacer con más frames por segundo, pero necesitan mucho más procesamiento, necesitan las tarjetas gráficas estas que están acaparadas por los mineros de Bitcoin y todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, si lo hicieran con un cálculo, pues a lo mejor sí saldría la primera, pero si, si no lo hacen así, necesitan más procesamiento, necesitan más velocidad al momento de hacer esto para que no se vea tan acartonado. Ejemplo, los juegos de Nintendo 64 en comparación a lo que vemos hoy en día con los videojuegos, que vamos a comparar el Mario 64, Mario de Nintendo 64, donde eh, Mario era un polígono así este, formado, a, al Mario del día de hoy, ¿no? Ya lo ves, y, ay, es un señor de la mediana edad, que de, este, el Mario ya con el bigotote y todo eso, y con la gorra todo perfectamente definida, la mezclilla, es porque a final de cuentas los algoritmos de procesamiento y los cálculos que tenían que hacer. Los elementos matemáticos, los elementos electrónicos de hoy en día Los hacen mucho más rápido y en un espacio menor Como los transistores Entonces, ese tipo de cositas hay que considerarlo Si quieren de, eh, como irle buscando por aquí en esta cosa Y desde luego, bien lo dices, estar enfermo Estar súper obsesionado con uno el, el estar sentado aquí investigando, leyendo y programar Quieren empezar a programar, búsquense O sea, bueno, esto que, que hemos estado diciendo pero quieren empezar a programar así para cosas en 3D y eso, el Unity. Sí, es el Unity. Eh, bajen su entorno de desarrollo Unity y de ahí ya pueden empezar a hacer cositas. Y, y si es muy entretenido hacerlo, quieren empezar a hacer cosas de autómatas y eso, pueden empezar a hacerlo hasta en PHP. O sea, se ponen ahí y tienen que tener su almacenamiento para que reciba, elija qué es lo que va a hacer y les dé un resultado, y etcétera, etcétera. Pero si ya quieren, por ejemplo, descender... Quieren hacer un ejemplo clásico el semáforo, necesitan un convertidor analógico digital. Es algo muy sencillo, es una pista de estas escalétricas, lo conectan su convertidor analógico digital a la computadora. Y tienen que programarle que el semáforo prenda de un lado para que deje pasar a uno, se apague del otro para que los otros se detengan. ese es algo muy, es un ejercicio muy práctico, es muy bonito. Pero tienen que convertir de la computadora a, a analógico. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la parte superficial que van a ver en la pantalla en la computadora la pueden desarrollar en lenguaje C o en lenguaje Java. Y eso es lenguaje de alto nivel pero cuando ya se van a comunicar a través del eh, convertidor digital hacia analógico, que es pasarle corriente eléctrica de la computadora a la pista, entonces ya necesitan lenguaje ensamblador. Y ya que estén en lenguaje ensamblador, a lo mejor pueden hacer la programación con un, con un PCL o con un relevador. ¿Para qué? Para que cuente el tiempo, cuánto va a estar saliendo así. Y en la computadora, por ejemplo, lo ponen en base de datos y le ponen que para tres segundos... Eh, un, les dé la energía suficiente para que el carrito se mueva, ¿no? Rápido, es que la pista es es algo muy viejo, entonces la gente que, que los jóvenes... Van a decir, que, dime, háblame de Raspberry para acá, ¿no? Ajá, de Raspberry para acá. <risa> Ándale, Raspberry, pues eso, también pueden hacer el ejercicio. Es mucho más sencillo hacerlo con un Raspberry, pero a final de cuentas, esa parte tendrían que aprenderla a hacer. No hay algo que digan, o sea, si ustedes ven en, en internet, ven en las publicidades, que tu hijo aprenda programación con nosotros y no, los están... Eh, pues, <risa> Lo están viendo es la cara. Les engañando, les están vendiendo un producto superficial. O sea, necesitan realmente, si se quieren meter a esto, entender electrónica, por qué ceros y unos, qué significa el cero, qué significa el uno. El 1 en realidad es no es otra cosa más que un punto, un pulso de 5 volts que se mantiene durante un periodo de tiempo, se apaga, cero, uno, otra vez punto de 5 volts, cero. Eso es lo que quiere decir esta parte del de digital, no que sea de dígitos o que sea de, de estas cosas así, no, o sea, tiene mucho más trasfondo matemático, electrónico, de programación que lo que nos podemos imaginar, entonces, si ustedes ven de repente que les pone una publicidad que tu hijo aprenda robótica con Legos, no, va a aprender a ensamblar, va, va a aprender a... Jugar ahí a poner las cositas Que se vea torcito, ¿no? Ajá. Ajá, Pero tiene que aprender ecuación de torsión Tiene que aprender ecuación de sensibilidad Tiene que aprender un chorro de cosas Para que eh, tenga cierto nivel de profesionalismo Porque de, la, de otra forma Pues no es más que No sé, o sea, sin hacer menos la palabra Pero es una artesanía O sea, nada más está poniendo cosas Y, y, y sin entender Sin entender un trasfondo De lo que está pasando Cosas de laboratorio, ¿no? Ajá, es, es algo no muy este... Es algo de que, por ejemplo, los que ya estuvimos en estos laboratorios, no que el osciloscopio, que el multímetro, que este, que el otro, pues ahorita lo vemos todo y todo mira respecto. que esto se ve con el tiempo, pero ya cuando lo vemos que quieren poner a los chamacos, que es que robots con unos legos, pues es muy decepcionante. O sea, no es cierto, no es cierto. Eh, y gráfenselo bien, porque pues, el simple hecho de que haya este tipo de cosas, pues son años y años de ingeniería. Un, algo muy común que dice, ay, es que ya viste al niño de 6 años con la tablet, es re inteligente. No, los inteligentes aquí fueron los ingenieros que programaron esa cosa para que fuera fácil que hubiera un dibujito que el chamaco le pique y abra el Candy Crush. Esa es la, la, la, lo, lo que tienen que hacer. Entonces, la inteligencia artificial, pues podríamos ver que, que si quieren entrar, pues ahí están los temas cómo podrían entrarle a esta onda para empezar a hacerla. O simplemente... Para poder empezar a hablar de la inteligencia artificial, pues ver los temas que hay y dónde se puede aplicar Un punto importante, por ejemplo, una inteligencia artificial que diría, ¿a poco si sí funciona? O así es, los autos de muy alta gama, que seis cilindros, ocho cilindros, dices, oye, ¿para qué tanto? Pues muchos de estos autos tienen un robotcito ahí que hace que de cuatro, si, si, si son de seis cilindros, por ejemplo, apaga tres Y el auto funciona con tres cilindros para ahorrar gasolina, cuando saben que está en el tráfico, que no necesita toda la potencia, apaga tres cilindros, funciona solo con tres, y cuando ya sale a carretera, entonces sí libera todo el poder, esa es una cosa de manejo de patrones, no es que el auto sea muy inteligente o tenga mucha inteligencia, no, sino que ya sabe que está en el tráfico, no necesita tres cilindros, se apaga y ahí va, cuando ya está en carretera, pum vale, seis cilindros, esa es una aplicación que podría ser de las más comunes y más terrenales hoy en día, los Tesla de ¿no? Elon Musk que se manejan solitos, supuestamente, por ahí ya tienen estos patrones y bueno, se, se asocian como les decía con muchos sensores, realmente a mí lo que me apasionó en un tiempo fue el meterle mano a la programación de los de eh, de los de los drones, de los que tú puedes hacer una programación, programar el control remoto, mandarle el update y pues ahí incluso hacer correcciones de cuando llegue el aire, ¿no? que se autonivele, y haga cierto tipo de cositas, o que te obedezca una hélice, deje de girar un poco para que dé el giro dentro de, del aire, o que separen un poco las de atrás para que te dé altura hacia adelante. Es, es, es apasionante si le metes tiempo. Hay algunos cursos en, en línea, amigo, yo tomé uno por ahí de la UNAM, Está en línea totalmente, es material que tú puedes eh, tomar eh, y hacer tus prácticas. Si sí tienes que comprar un kit de electrónica básica con algunos diodos, resistencias, transistores y todo eso como para hacer tus prácticas de lo que le llaman ellos la robótica. ¿no? Es un curso de que te gusta, lo tomas en cuatro meses, cinco, si le dedicas unas 12 horas a la semana lo terminas y te dan el reconocimiento de robótica eh, y viene desde eso, ¿no? de lo que planteas desde hacer volar un helicóptero con un motor de, de esos de los carritos de antes, ¿no? que tenían el motorcito le, le mandas el toque y le mandas ahí este, la operación y lo haces volar ah, hay muchas opciones amigos, pues ahora sí que depende de ustedes lo que necesiten, la industria mexicana y las universidades preparan realmente para lo que necesita la industria, ¿no? México, lamentablemente, no es mucho de desarrollo de robótica. Todavía está en auge. Eh, si hay, por ejemplo, aquí en Querétaro, San Luis, Monterrey, que sepa yo, están uh, trayendo muchas carreras de automatización, robótica y programación de este tipo de cosas. Eh, en el ámbito, por lo menos, automotriz, aquí en Querétaro está muy fuerte, la aeronáutica un poco. Y automatización para cosas del campo, ¿no? agronomía, cosas de, de automatizar e incluso procesos de contabilización de kilogramos, etcétera, también por aquí se ve mucho. Yo por ahí tenía unos inquilinos, en, en que ellos eran ingenieros eh, que automatizaban, se le llaman en robótica me parece, ellos venían de Mazatlán, allá me ponía a platicar con ellos a qué se dedicaban y si sí, hacían todo ese tipo de operaciones de automatizar procesos ¿no? pues eso es lo que la industria pide pero pues sí traían ideas medio locas ahí, un cuate me decía que se le ocurría la interfaz, eh, por ejemplo de, de estos eh, videojuegos que, que todos jugamos no, eh, por ejemplo uno de Gears of War que es como tercera persona el, el personaje eh, a él se le ocurría la, la interacción de ese tipo de comandos eh, con una interfaz eh, física, un, un hardware un robot, vaya que interpretara esos comandos y como se movía el monito del videojuego, el robotcito lo hiciera igual, o sea que aprendiera y tuviera esa estabilidad del monito ¿no? del monito de, de la computadora del videojuego y hacerlo en el mundo físico pero fue el que me contó después de un documental de que estos procesos en la robótica todo el estudio desde, por ejemplo, los de Boston Dynamics, que tienen ahí ya muchos robots muy avanzados. Realmente no comparten su, su conocimiento al respecto de todo el análisis del movimiento, el equilibrio que tienen que tener los robots, manipulación de objetos. Y no, tan no lo comparten, que pues es un mundo muy cerrado en, en cada empresa que se dedican al diseño de estos. Que si fuera liberado, pues se, se tendrían ese tipo de avance, no, esas integraciones de ese tipo de programación, con los otros eh, que ya están más avanzados en la robótica. Y, digo, yo le creí, no sé mucho del tema, yo me dedico a otro negocio, pero suena interesante, ¿no? Y sí, es muy complicado, o sea, pasar de la computadora a la electrónica, sí es muy complicado. O sea, que pasemos de lo que estamos viendo acá, es, compl es complicado, laborioso. Y son por lo menos tres capas de lenguajes de programación o sea, la superior, la que van a ver en pantalla La inferior, la, um, lenguaje de bajo nivel, ensamblador Y luego el lenguaje electrónico O sea, cómo le van a pasar la electrónico para las fuerzas Para qué tanta electricidad le deben de poner O por ejemplo, estas este, todo lo digital, todo lo que vemos así Computadoras, teclado todo eso funcionan en rangos de 5 a 12 volts pero, por ejemplo, estos robots que mencionas de Boston Dynamics necesitan, por ejemplo, más que eso para poder tener esa, esos impulsos que hacen, ¿no? Todos estos ejercicios que hacen con esos robots. A mí luego me preocupa porque estos son los que le pegan, ¿no? A los robots y luego cada vez salen menos humanos. ¿Por qué? Porque ya se sí están enojando los robots. No es cierto. Estoy tratando de, ser, eh, de hacer un chiste, ¿no? Entonces... No creo que tenga mucho que ver entonces esa parte pues a final de cuentas es el, el, el siguiente paso y es donde está borroso qué es lo que está pasando pues si bien dices pues, podemos hacer un kit de robótica hasta para regar nuestras plantas hay una chica en tiktok que hace ejercicios de electrónica y de robótica con kits y le quedan muy bien entonces por ahí podríamos empezar a meternos a esta a esta onda y podríamos pensar, por ejemplo, el, a mí me llama mucho la atención ese de regar el jardín cuando esté seco, solito, ¿no? Y cómo decidir, ah, pues tiene sus inputs, que es seco igual a humedad a menos 30%. Cuando está el 30% ya es el clima seco. Entonces, en ese momento, libera agua. ¿Cuánta agua? Pues, ni modo que nomás le abra y deje todo el agua. No, tiene que ser por lo menos determinada cantidad de litros. mililitros. Eso es inteligencia. Eh, no es inteligencia, sino es un set de instrucciones que va haciéndose en patrones como tal. Inteligencia, o sea, ¿qué sería inteligencia que decidiera, no? Que, pues sí, el ambiente está al 30%, pero si la tierra la toco a lo mejor está más húmeda, y si le pongo más de determinados mililitros, si le, si le tenía yo que poner 100, y así como está la tierra húmeda, le pongo 100, pues se va, se va a podrir la tierra, se va a podrir la semilla, lo que estáis sembrado. Entonces no le pongo 100, le pongo 40. Ese tipo de cositas de autodecisión. Que bien lo decías en el segmento anterior autonomía esa autonomía por querer hacer cosas distintas por hacer cosas distintas podría ya ser parte de la inteligencia que es como la parte del pues digamos de lo que nos hace humanos a nosotros no por ejemplo este el gato es inteligente no, pues el gato aprendió patrones el gato ahorita que estaba molestando que quería salir quería salir quería salir el gato aprendió que si maulla que si rasca que si se enoja llego yo y le abro no quiere decir que necesariamente sea inteligente, ¿no? Lo fue aprendiendo y yo también fui aprendiendo que cuando rasca, maulla, grita, ah, pues ya lo, lo abro, pero autónomamente pues yo sé que no lo debo dejar salir y ahí se queda. Y él sabe que a fuerzas tiene que salir, pero no sabríamos comunicarnos cómo lo voy a dejar salir. Ah, pues ya sé que cuando llega y rasca, llega y me muerde, ah, ya sé que ya entendí. O ya aprendí eficientemente que ese es su mensaje para salir y él ya aprendió que solamente así yo reacciono y le abro la puerta. Es algo medio abstracto que cuando ya tratamos de conjuntarlo, de ponerlo hacia el mundo real, a lo mejor tratarlo de hablar en el lenguaje de la voz del pueblo así medio coloquial. Ah, no es cierto, no, claro que sí. O pues sea, a esto nos dedicamos, por favor. O sea, hacemos programas, hacemos este, patrones cosas así en métodos numéricos para sistemas tablas de amortización y cosas así de automatizadas entonces pues hay más o menos o sea sí sabemos de lo que estamos hablando nada más que a final de cuentas queremos que sea no queremos que sea nuestro trabajo aburrido etcétera, etcétera. queremos que sea amigable queremos que sea divertido y queremos que a final de cuentas si nos están viendo aquí en, en este programa y lo van a platicar con más gente pues también eh, sea más sencillo llevar esta información y sea más sencillo llevar este conocimiento Así que ya tienen la información. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció este, este episodio. Me gustaría saber, por ejemplo, si alguien va a decir, no, te equivocaste en eso, te equivocaste en otro. Adelante, porque a final de cuentas, yo trato como de poner la información un poco más digerible, la información un poco más fácil de procesar, para que al mismo tiempo, pues no solo sea, si no, que también sea divertido, ¿no? Porque sí está medio, está, este tipo de información. Si lo habláramos en su lenguaje técnico, podríamos estar aquí Francisco y yo horas y horas y mucha gente. Ay, quítale, no le entiendo. ¿Qué es un este arreglo asociativo? ¿Qué es un arreglo multidimensional? ¿Qué es una matriz de puntos? ¿Qué es una matriz transpuesta? No queremos hacer eso. O sea, eso lo hacemos en el trabajo, pero aquí en la voz del pueblo, pues queremos decir, ah, fíjate que estaba yo poniendo así un montón de variables. ¿Por qué? Porque es más sencillo y así tratamos de comunicar la información que está como afuera para que todos todos tengamos acceso y todos la podamos digerir de una forma más sencilla si no se dedican a eso pues ya saben que existe si están buscando dedicarse a eso y no tenían como noción por dónde empezar ah, pues ya saben que hay que aprender el padre de todos los lenguajes es el lenguaje C y de ahí pueden ir devanando o sea dependiendo lo que quieran hacer el padre ahorita para la inteligencia artificial Pues es Python, es el lenguaje Que tiene mucha difusión para empezar A hacer estos patrones, etcétera, etcétera Y a final de cuentas, pues puedan ustedes También ir eh, integrándose a esto Si es que les gustó el tema Exactamente, pues ya está ahí Ahí quedó el temita En conclusión, pues realmente Existe la inteligencia artificial Conceptualmente, sí Pero de ahí a que suceda algo Como en las películas que nos muestra Hollywood pues todavía hay bastante camino que recorrer eh, no se preocupe por lo tanto de que una máquina le venga a tocar a la puerta y le diga John Connor y le dispare, va a ser algo distinto y difícil que pase en nuestros días eh, bueno tal, tal vez eh, realmente es algo de utilidad para poder eh, emular trabajos que al humano puede suceder que sean bastante peligrosos, ¿no? por ejemplo esos estaba viendo un video de esos chavos que se suben hasta las torres de, no sé, dos kilómetros o tres a cambiar focos o a hacer mantenimientos. Es un trabajo de, de alto riesgo que realmente uno, uno de estos eh, robots o inteligencias artificiales embebidas en un robot podrían ejecutar fácilmente, ¿no? Entonces, eh, incluso ya, ya se habla también de que los hábitos de consumo eh, pueden ser predecibles estadísticamente e incluso decirle eh, voy a pedir más leche esta semana porque ya se te acabó ¿no? y tu refrigerador inteligente también ya sabe que no tienes leche y te lo van a notificar por un mensaje a tu celular para que lo pidas y si tú no estás en la posibilidad de ir por el súper que se lo mande a una de esas este, aplicaciones como Corner Shop y te hagan el súper eh, una persona adicional o incluso ya en este tipo de almacenes de Amazon que realmente no hay empleados ya eh, están automatizados incluso no pagas, simplemente entras por tus cosas tus víveres y al salir una serie de sensores y cámaras, ya saben lo que te llevaste y te mandan el cobro directo a tu aplicación, no ya existe ya lo probó incluso por ahí Luisito me parece ya tiene un video de, de este tipo de tiendas no sé si ya está en el México, creo que no, todavía no en Polanco, seguramente. En México, los van a poner. apenas estamos ahí estrenando los Amazon Hop, O sea, um, estamos hablando que corren el riesgo de que en cualquier momento el Brian y el Brandon se vuelven locos y los abren con una barreta. <risa> Imagínate una tienda así de moderna en la que no hay personal, no hay vigilancia, no hay nada de esto. Y llegan y olvídate. Nada, estamos lejos todavía. O sea, México se divide entre. El primer mundo en la condesa Aquí en unas, unas callecitas de Cancún Pero das la vuelta y somos el norte de África O sea, estamos mal Sí, habría que determinar no. Por ejemplo, en la plaza Telmex de ahí de Nesa, Es de las únicas plazas Que he visto con personal de vigilancia Armado Porque realmente se supo que pues, Por el tipo de zona Hubo bastantes robos a joyerías A lugares importantes dentro de la plaza Hasta que el tío Slim dijo No, ¿sabes qué? Voy a mandar... Una empresa de seguridad armada, porque realmente aquí sí me están agandallando. Yo creo que tendría que ser lo mismo, ¿no? En ciertos lugares de la República, de, incluso de las ciudades, porque, pues, no todos lamentablemente pueden llegar a una Ecatepec, a una tienda de Amazon automatizada y que no pase nada, ¿no? Que no se roben nada. Porque realmente, pues, es, es a, a veces hasta pues de mito, ¿no? Para esta gente que, que no llega a conocer este tipo de tecnologías y dicen, no, no mames, no hay nada, güey puras cámaras, esas en corto, me las bajo, me las llevo. O sea, llegan a ese nivel y que realmente no, no respetan o no tienen esa cultura de, de poder interactuar con este tipo de tecnologías y de nuevos servicios. Ahí quedó el tema, amigos. No sé con qué quieras cerrar tu conclusión, Estor, o algún comentario por ahí, tus redes. Las redes sociales, por favor. Síganos en el canal XHT Web en YouTube, también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Kwai, en TikTok, en todas partes. Y algo muy importante que para la voz del pueblo, vamos a hacer eh, una dinámica. La empresa Grupo nos está regalando una tarjeta Amazon de 500 pesos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En los comentarios nos tienen que decir de qué se trata la página de Grupo Crecrimsa y dos de los productos que tienen en esa página. Ya que, no, ya que la tengan, vienen y los ponen en los comentarios. Requisito número uno para la tarjeta. Les tiene que gustar La Voz del Pueblo y tienen que estar suscritos a La Voz del Pueblo y a XHT web para que puedan participar. Vamos a... en la próxima semana, en el próximo video de La Voz del Pueblo, vamos a dejar un cuestionario. Vamos aquí en el video, vamos a hacer un cuestionario. Y los primeros tres... Que ganen van a participar ojo hacienda esto no es un sorteo esto no es una cosa de azar la gente eh, los participantes van a recibir un regalo de la empresa por su participación así es entonces tenemos que llegar a que estén suscritos a xht web que estén suscritos a la voz del pueblo y vamos a poner ahí lo, los requisitos el vídeo que entra este es importante para que participen y una vez que cumplan los requisitos eh, ya nosotros vamos a decidir por cuestiones de el, el correo que llegue primero El correo que, que te cumpla todos los requisitos va a ser el ganador O sea, son tres aspectos Pero tienen que gustarles la voz del pueblo Tienen que estar suscritos a XHT web Porque van a hacer preguntas, vamos a hacer un cuestionario con cosas de la voz del pueblo y con cosas de XHT Web para que puedan entrar. Importantísimo, pues van a tener que ir a la página de Grupo de pero en el próximo video vamos a volver a repetir la dinámica. Ahorita es importante que vayan viendo de qué se trata, qué es, y que aquí en los comentarios nos digan, ¿no? Cuánta gente lo va a hacer, entonces, eh? pues para que participen. Únicamente válido para la República Mexicana. Esa es una para que puedan participar en esta parte. Y ya de ahí vamos a ir buscando este, nuevas dinámicas con otros grupos, porque esta parte nada más es para darle que vayan la gente y conozca la página y vaya cobrando relevancia, porque cuando ustedes busquen en Google Grupo Crepinza, pues Google va a decir, ay mira, está teniendo relevancia esta página. Esa es una dinámica que todo mundo hace. Y si participan en Cochinadas de Badabum, que pícale ahí y etiqueta tú no sé qué. Participen aquí para que también aprendan y también este, se lleven 500 pesitos en una tarjeta de regalo. Yo creo que son muy buenos para Amazon, Google Play, lo que ustedes quieran. Entonces, es la primera dinámica que hacemos y vamos a ver cómo nos sale y vamos a seguir buscando esta información para esta parte. Así que si tienen alguna... este Empresa que les gustaría también anunciar También hacer dinámicas con nosotros Acérquese aquí y vamos a trabajar con ustedes Esto, les repito, es directo De la empresa hacia las personas, Pero queremos en este caso, pues que participen Porque no es un sorteo No es azar No es de mis cuates se lo van a ganar No, o sea, no Tienen que participar y enviar un correo Y es eso, o sea, no somos AMLO Para estarles regalando cosas, o sea, lo tienen que ganar Así que nos vemos en la próxima emisión De La Voz del Pueblo, suscríbanse Es muy importante que se suscriban, vamos a estar subiendo Los resúmenes en TikTok Y cualquier tema que quieran tratar, por favor Déjenlo en los comentarios Es correcto Néstor, pues Muchas gracias, ahí está la dinámica amigos Para que ustedes la tomen en cuenta Realmente, ¿qué tienen a diferencia De una página o una dinámica Con youtubers con mucho más suscriptores Que aquí son poquitos todavía Y ustedes pueden ganar muy fácilmente si siguen solamente estas indicaciones que ya se les dieron y que estaremos poniendo más en las redes sociales que ya tenemos. Recuerden, ya está OnlyFans también. Está por ahí eh, Telegram, Spotify. Para el OnlyFans. Music. <ríe> nos, ponemos, nos estamos poniendo mamadones para el OnlyFans. Para el OnlyFans. <ríe> y ahí están las dinámicas ya en, en Instagram. Ya conocen nuestra página, La Voz del Pueblo MX. Ya está también por ahí la página de Facebook. La voz del pueblo MX2021, me parece que es ahí. Y en TikTok pues ya tenemos eh, muchas cuentas asociadas. Ya le das clic en videos de TikTok y te vienes para la página de, de YouTube. Eh, eso es todo por el momento, amigos. No dejen de escribir sus comentarios. Ahí saludos a, a, a Juanita Sánchez, que estuvo bastante activa en el video eh, pasado, eh, dándonos sus comentarios. Gracias, se agradece la interacción. Tomamos muy en cuenta todos sus comentarios y recomendaciones al respecto de los videos que traemos con mucho gusto para ustedes. Hasta ahí llegó el tema. Si les gustó, pónganle like, compártanlo. Acuérdense que ya eh, existen las segundas partes. Les gustó mucho Tinder. Va la parte 2, Divorcio 2 y Sueño Mexicano 2. Tenemos esos ahí pendientes. El sueño Mexicano 2 estuvo, este, va a estar bueno. Porque el sueño mexicano uno sí puede... Es que, como dices eso? Estás diciendo falacias. Yo no sé. Yo sé que estoy diciendo cosas, pero de, este, es, va a ser un episodio muy emocionante porque sí, efectivamente, ¿no? Todo el mundo se burla. Es que, ¿a poco aplicas? Sí... Vamos a ver cómo de, cómo dicen, de qué lado más iguana con el sueño mexicano segunda parte, porque sí está muy, muy este, importante esta parte. Y qué bueno que está esa parte, no había visto yo estadísticas del sueño mexicano 2, pero si ya pide una segunda parte, venga, invitamos al Gustavo también otra vez para que nos ayude con la parte psicológica. De hecho, creo que tendría que estar en esos tres, porque ya ves, le invitamos al divorcio 2 para ver tema psicológico de las parejas que se separan. Tinder 2, porque ya estuvo la, la psicóloga Bere antes, y el sueño mexicano 2, que ya también estuvo en la primera parte. Entonces, va a estar aquí de planta en esos tres videos, por lo menos, Gustavo. <risas> pues venga, amigos, ya lo saben, suscríbanse, dejen sus comentarios. Si quieren participar con nosotros aquí en La Voz del Pueblo, quieren saludos, felicitaciones, cumpleaños, divorcios, bautizos, eh, obituarios. Está difícil, lo vamos a hacer este, Déjenlo aquí en los comentarios Y nosotros hacemos la mención Y también si quieren hacer dinámicas o, o por ahí quieren, no sé, Netflix ¿Quieres que hablemos bien de tus películas? En este canal tenemos hambre y mucha Así que un patrocinio ya directo a la voz del pueblo No nos quedaría nada mal Exactamente Se quedó amigos, eh, muchas gracias Una vez más Y hasta la próxima Nos vemos